creta, coño. ¿Eh? cuidado ¿eh? La situación a nadie. Ah, no, aquí, eh. Lo que pasa es que estamos solos, no tenemos protección de la policía. Aquí esto fue una tiradera de, desde las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana y cosas. Y, y no había, ¿cómo te vas a decir? No había una detención? No había nadie. Entonces son gente de, de por allá que vienen aquí a devolver la comunidad. ¿Usted me entiende? Así que eso es lo que estamos pasando aquí en Rabochivo, en, en nuestro querido barrio San Martín. Estamos pobremente protegidos de, de, de las autoridades. No tenemos una patrulla por aquí que venga a, a, a chequear esto. Así que ya ustedes saben. Gracias. Ustedes, ustedes son abusadores. Es para allá abajo que tiran los tiros vienen para acá, ustedes gente. Ustedes saben, ustedes saben que para allá abajo. odio oh, hoy no encuentro esa caña millosa, habilita la teleógrafa. Para allá para allá abajo, para allá para allá abajo, ustedes saben que no son. Muchacho que lloré,